La propuesta es, bueno, que vengan primero a probar que las clases son sin costo, la primera. Eh, es una, son clases que este, trabaja mucho la, el bienestar físico y mental. O sea, trabajamos también la respiración. O sea, la gente para la gente joven y para la gente grande, no hay límite de edad ni de sexo. O sea, los invitamos a todos. Estamos hace un mes ya practicando, este... Y bueno, queremos eh, proponerles que vengan, que se acerquen. Usted mencionaba justamente que es para todas las edades, ambos sexos, Exacto. y bueno, personas que quieran sentirse sí. bien. Por ahora, digo, increíblemente, pero se ha acercado mucha más gente joven, y a mí me interesa que parezcan los más veteranos como yo, <risa> porque van a ver qué bien se sienten. Y cada uno trabaja a su ritmo, no se exige... Eh, ...ni máxima elongación... ...cada uno va a trabajar... ...si no pueden en el piso... ...buscamos una silla... ...o sea siempre hay un recurso... ...para poder hacer la práctica... ...lo importante es que se muevan... ...desde su experiencia como instructora... ...pero también alguien que, que practica... ...y Obvio, que lleva adelante sí, esto... esto hace, ¿qué, ...¿qué nos puede contar? ...hace tres años... ...tres, cuatro... ...a ver, casi la 22 ...y como tres, tres años y medio... ...más o menos que estoy practicando... ...y bueno... ...a mí me sirve... ...o sea... Eh, ...me mejora mucho la autoestima... La seguridad, el equilibrio, eh, para la gente grande la coordinación, este, eso también es muy importante. Son ejercicios que son acordes que eso puede hacer una persona cualquier mayor Cualquier persona, cualquier persona y siempre se adapta al, al físico de cada uno y a lo que pueda. Bien, está funcionando en el salón del CISA. Estamos, estamos por ahora a partir... Por ahora estamos este, en CISA los viernes de 16 a 17 y de 17 a 18. Vamos a tener la posibilidad también de unas clases de 10 a 11 y de 11 a 12. De 11 a 12. Se va a ampliar a otro grupo. Ahí yo. está, porque los, gente, los sábados. Los sábados, porque hay gente que no, no, bueno, por motivo de trabajo no ha podido concurrir los viernes, entonces vimos la posibilidad esa. Viernes a las 16 y sábados... Y sábados a, a las 10. A las 10, Perfecto. O sea, hacemos una hora de, de Comodinamia Tai Chi y otra hora de eh, Sintonía Yoga China. Bien, ¿cómo se comunican quienes estén interesados? Bueno, si quieren, o sea, pueden comunicarse con mi teléfono, con el celular, 094-86-8598. O y también voy, en la oficina del club. Obvio, también, sí. Este, así que bueno, los esperamos. Bien, Ansiosos. Si quiere,